o de procesos o habilidades sociales de la cognición social que serían la, esta que tiene que ver con eh, los sistemas emocionales, afectivos, si sí, lo visceral, si sí, el chunchullo, si sí, el corazón, el intestino, listo, estos sistemas tienen ese componente, las hormonas la química de nuestro cuerpo, la química interna. Ya no, Lo anterior que vimos, si se dieron cuenta, era más el componente somático, externo y motor externo. Ahora nos vamos a meter a lo visceral, a lo simpático, parasimpático, químico y demás. Aquí tendríamos lo primero, un, un conjunto de sistemas que podemos llamarlos, como yo los llamo, mapas viscerales o sistemas emocionales o sistemas afectivos. Esto no nos voy a entrar a profundizar tanto, esto se ve más en psicobiología. Sí, esto en la parte de neurociencia afectiva. Eh, se ven, y si quieren pues conocer un poquito, profundizar un poco más sobre neurociencia afectiva, pues en el canal están los videos. Y yo creo que esta semana haré la clase de neurociencia afectiva. Entonces, eh, si alguno quiere par, par, eh, asistir a la clase de neurociencia afectiva, que se va a hacer el jueves de, de, de 4 a 7, pues me dicen, me mandan un correo y les envío el, el enlace. Bueno, igual todos los videos se irán a subir para que los muchachos. De, de, de, de psicología puedan estudiar. Eh, bien, tenemos entonces los componentes neurales que permiten visceralmente y neuralmente que surjan la, la, las emociones o los sistemas afectivos, ¿sí? Y uh, en, eh, en rojo, las flechitas rojas, incluyendo eh, la, el eje HPA y etcétera, unos componentes emocionales eh, de, de resonancia afectiva, ya no para que nuestras conductas se acoplen, sino para que nuestras vísceras y fisiología interna se acople con la de los demás. ¿sí? Entonces, por eso los llamamos resonadores afectivos. Unos componentes en negro, principalmente mediados por oxitocina y acetilcolina, relacionados con el interés empático, o sea, con la, con la necesidad, las ganas, de ayudar a los demás, de, de propender por el bienestar del otro y disminuir el, la, el, el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás. Y unos componentes, como acá, como del sistema de recompensa relacionados como con la cooperación y demás. Bien, hablemos entonces, eh, este es el resumen un poco, en un, un artículo que publiqué uy, ya hace más de una década, donde se resumen con cuáles son los componentes neurales y neurotransmisores y hormonas relacionados con los principales sistemas afectivos. ¿no? Entonces, ahí para los que quieran más adelante profundizar, ahí está esto. Igual esto, esto no lo voy a profundizar acá. ¿sí? Bien. Eh, hablemos entonces ahora de los componentes de. En, entonces, vamos a hablar este, en última de estos sistemas afectivos. Nos llevan a este entender un poco la empatía. ¿no? Entonces, la empatía. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de un conjunto de habilidades que permiten compartir, regular estados eh, emocionales y afectivos con otros para lograr un bienestar mutuo. O sea, esto es esencial. La, la pura resonancia emocional, el puro contagio emocional no es empatía. O sea, llorar cuando el otro llora, eso no es empatía. Reír cuando el otro ríe, no es empatía. ¿Sí? Eh, entender las emociones del otro tampoco es empatía. O sea, saber por qué el otro llora, saber por qué el otro ríe, saber por qué el otro eh, se aleja, eso tampoco es empatía. ¿sí? La primera habilidad que dijimos de reír con el otro, llorar con el otro, bostezar con el otro, es pura resonancia motora o resonancia afectiva. ¿sí? Eso es importante para sentir empatía. O sea, si no, si no nos contagiamos emocionalmente del otro, no podemos ser empáticos. Pero contagiarse emocionalmente, eso no es empatía. Sí, eso lo hacen incluso animales no humanos, se contagian. Los perros, los gatos, principalmente los perros, por ejemplo. Los perros se contagian eh, las emociones de sus amos. Si Uno está triste, el perro le pone triste. Si uno está alegre, el perro salta, salta. Bueno, pero el perro no está siendo empático. El perro simplemente está resonando o compartiendo las emociones con nosotros. ¿sí? Para ser empático se necesita más cosas. Es más, la empatía es una habilidad puramente humana. ¿sí? por todo lo que requiere. Es una habilidad tan compleja que requiere cultura, contexto, enseñanza, aprendizaje, que es puramente humana. ¿sí? Bueno, eh, la, la empatía implica eh, la necesidad, o sea, lo central de la empatía es la necesidad para ayudar al otro, para propender por el bienestar mutuo. Sí, en la, cuando somos empáticos, la empatía en el sentido más estricto de la palabra requiere que las personas que se han contagiado emocionalmente entiendan y regulen sus comportamientos para que los, los, los, la, eh, eh, entre ellos vayan hacia un bienestar mutuo y reduzcan el dolor. Entonces implica prosocialidad. Necesariamente la empatía siempre lleva hacia la prosocialidad. O sea, son conjuntos de habilidades. No podemos hablar de la empatía en general si no hablamos de los componentes o las habilidades de la empatía. O sea, no hay un fenómeno, no hay una sola habilidad, no existe una sola zona del cerebro que sea la de la empatía. Sí errores sobre esto y pues, no, que muchas veces hay que entrenar la empatía y entonces uno se queda como loco y grogui pues, y que es lo que quieren. Si, lo que, si la empatía no es una cosa, la empatía es un constructo que se refiere por lo menos a cinco tipos de habilidades diferentes. Entonces yo no puedo entrenar la empatía como un todo, sino tengo que entrenar gradualmente cada uno de los elementos que compone el, el constructo de la empatía, ¿sí? Para lograr hacer esto. Sí, ese es el gran error. Muchas veces a mí me contratan un montón de veces. Ay, doctor, háganos un taller sobre empatía para mejorar el clima laboral. Y pues entonces pues, yo no puedo hacer un taller solo sobre empatía, tengo que hacerlo sobre diferentes habilidades. Y en dos horas esto no se va a desarrollar. Esto es algo que ustedes tienen que cambiar básicamente cómo funciona la empresa para que puedan desarrollar habilidades empáticas en las personas. Y si quieren algo que sirva, pues necesitamos por lo menos 10 horas de entrenamiento con dedicarle al menos 3, 4 horas a cada una de las habilidades empáticas. Entonces, todas las habilidades de la empatía se aprenden, se entrenan. Se, y como son habilidades, son competencias, se fortalecen y se desarrollan con el entrenamiento. Y entre más entrenes estas habilidades, más competente eres. Entonces, mucha, eh, otra cosa que uno se se ve por, se suele encontrar por todo lado es que piensan que sea empático, le, le exigen a los niños, le exigen a los adultos, le exigen a los trabajadores, le exigen a los estudiantes, a los profesores que seamos empáticos, pero eso no es algo que dependa de una decisión, es como no se deprima, o sea, no seas pelotudo, o sea, eso no es algo que yo pueda controlar, ¿Sí? como no te pongas alegre, o sea, ese tipo de cosas hay que entrenarlas. Sí, dependen del funcionamiento del cerebro y de, una, de la alimentación, de una gran cantidad de cosas, de lo que fue mi crianza. Sí, entonces, las habilidades empáticas se desarrollan, se adquieren, se aprenden, se, se perfeccionan, se mejoran con el entrenamiento. Y si desde el colegio... Desde la familia no hemos entrenado en cada una de las habilidades empáticas, no es posible que las personas en su vida adulta, por arte de magia, sean empáticas. ¿Sí? Entonces, venga, done, no dañe el planeta, no se robe la comida de los niños no se robe la plata de todos de la salud en el Congreso, pues no van a entender ni van a ser empáticos con esa cosa si desde niños no nos hemos entrenado. Y desafortunadamente en Latinoamérica tenemos una deficiencia enorme en educación, en crianza, de sobre habilidades socioemocionales, en especial las de las empáticas. Sí, sobre esto yo... Eh, He hecho ya varias conferencias, tengo varios artículos, tengo varias cosas como criticando y, y proponiendo alternativas, principalmente desde la educación, desde una neuropedagogía socioafectiva, eh, para el desarrollo de las habilidades empáticas. ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades empáticas? Un poco desde el modelo que ustedes vieron de Jan de Setti, de Matthew Lieberman, de varios de los autores, de Utah Fried, incluyendo, ¿no? Entonces, implican lo primero y de base que se desarrolla durante el primer año de vida son las habilidades para resonar emocionalmente con nosotros, para contagiarnos afectivamente. Luego, unas habilidades para ser conscientes de nosotros, es decir, adquirir unos conceptos y unas estrategias para saber que existimos y cuando sabemos que existimos sabemos que las emociones que estamos sintiendo no son propias sino que provienen de la interacción con otra persona. Lo central de la empatía sería esto que está en moradito, que sería el interés por ayudar a los demás y por reducir el sufrimiento del otro. Esto no es fácil lograrlo, principalmente con personas que son concebidas como diferentes o extrañas es más fácil hacerlo con personas que se consideran familiares. Es decir, claro, si tú ves sufriendo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu novio, a tus amigos, pues tú no quieres que sufran y te gusta, te agrada, te recompensa que la pasen bien. Pero sí que es difícil, por ejemplo, cuando, cuando, cuando, cuando, lo, cuando el otro es una persona desconocida o una persona de un grupo político diferente o una persona de un grupo religioso diferente o de un equipo, afiliación política, deportiva, eh, eh, incluso de sexos diferentes, ¿no? Muchas personas, entonces ahí es donde esto reduce y aumenta las conductas eh, discriminativas, a, abusivas, violentas y demás, ¿no? Las habilidades, la cuarta habilidad empática será eh, lo, eh, la mentalización, la toma, de, la toma de perspectiva o teoría de la mente verbal, ¿no? Más explícita. La capacidad de saber o de tener teorías acerca de lo que los demás sienten, hacen, piensan y desean. Y por último, un conjunto de habilidades ejecutivas que permiten regular la emocionalidad propia, la emocionalidad ajena y la toma de decisiones para llevarnos en conjunto hacia un estado de mayor bienestar, ¿sí? Listo. Lo más difícil de todo esto para desarrollar es el interés prosocial, y es en lo que menos se trabaja, ¿sí? Eh, estos son diferentes estudios que nos muestran como los correlatos neurales de cada uno de estos componentes, ¿sí? Y cómo poder desarrollar estos componentes, por ejemplo, el de mentalización, el de regulación, el de eh, evaluación y resonancia emocional, Sí, o el de eh, interés empático requiere años de entrenamiento, requiere momentos de sensibilidad, o sea, no. Desafortunadamente, o sea, esto se puede desarrollar siempre, pero si tú vienes de un, de un componente de guerra, de violencia, de maltrato, desde, donde desde el colegio tus papás te están diciendo no te metas con esos niños, no compartas tus cosas, tú eres tú, donde una educación que, que siempre te han enseñado a ser el primero, a competir, a pasar por encima de los otros. Pues entonces ya en la adultez es mucho más difícil, siempre hay algo que hacer, pero es mucho más difícil, por eso el trabajo acá es desde muy temprano, ¿no? En habilidades emocionales. Nosotros vamos a comenzar una tesis de, de pregrado con algunos de sus compañeros es, es, eh, el otro semestre para tratar de, eh, de, de generar un modelo de entrenamiento de habilidades prosociales en niños entre 7 a 10 años, ¿sí? Se ¿Sí interesa después como empaparse de esto. Bien, eh, esto sería pues como la empatía, algo, algo que vimos que es esencial pues para ser empático, ¿no? Con estas habilidades es como los circuitos de resonancia emocional, por ejemplo, yo eh, ya hace un rato con la pregunta de Sebastián hablábamos eh, sobre cómo sentir dolor. Sí, el dolor se contagia entre personas, entonces cuando ve una persona llorando, sufriendo, más si es tu mamá, tu novio, tu, tu mejor amigo, una persona conocida, incluso con desconocidos que consideramos muy similares, ¿sí? eh, cuando los vemos, más si tiene por ejemplo un escudo de la javeriana, del colegio, o sea, pues, sí, como que uno dice, uy, somos del mismo parche, como que eh, verlos sufriendo, verlos lastimados, esto genera una gran, eh, un gran contagio y activa las zonas del, olor, del dolor, como la corteza cingulada anterior, la amígdala, la ínsula, etc. ¿no? Esto pasó muchísimo con lo del paro, ¿no? Y con lo del paro, nosotros eh, también, una, una tesis que ya, eh, que ya terminamos y que los datos, pues yo creo que en unas dos, dos semanas se publican esos resultados eh, encontramos que durante el paro, principalmente, los estudiantes, creo que ustedes, algunos de ustedes nos ayudaron en esa, en, es, en, en, en, la, en esa recolección de datos, eh, aquellos que eran más empáticos aquellos que más se contagiaban de las emociones del otro, ¿sí? fueron las personas que más sufrieron durante el paro nacional y que en realidad comenzaron a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión ¿sí? por ese tipo de cosas. Eh, también se ha visto que las personas pueden, al ver personas percibiendo olores asquerosos eh, ver caras que expresan asco pueden también activar componentes como de la ínsula que tienen que ver con la detección de este tipo de eh, componentes ¿no? eh, también sobre el toque entonces, es, es, entonces tiene que ver con esa resonancia eh, afectiva eh, este es el modelo entonces que ya hemos hablado de empatía ¿sí? y donde el interés empático sería como una parte central de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, el interés empático está estrechamente relacionado con la compasión y con toda esta tendencia a disfrutar el bienestar eh, y sufrir con el dolor ajeno. ¿De ¿Listo? Eh... Esto, pues, se, se debe cultivar y hay tradiciones, como las tradiciones algunas hindúes, que conllevan a, a un entrenamiento por años para fortalecer estas prácticas compasivas y entrenamiento del interés empático, ¿no? Esta frase la de la Lama es bien interesante, ¿no? Si tú quieres eh, que los otros sean felices, haz compasión. Y si tú quieres ser feliz, también haz compasión. Lo que se ha visto en varios estudios es que las personas... Cuando son compasivas, no solamente se ven beneficiados aquellos que reciben la, el, la, la acción de la compasión, ¿no? o sea, aquellos que reciben la ayuda, sino que también eh, las personas que son compasivas comienzan a tener reducción en, en, en, en glucocorticoides, en, eh, en, en agentes inflamatorios, el cerebro, el cuerpo es más sano, eh, se sienten más satisfechos. Tienen un mejor tono dopaminérgico, tienen un mejor tono oxitocinérgico. En general, toda la fisiología, la conducta, sus emociones son más saludables, ¿sí? Entonces, y esto pues ha llevado a, a que se proponga, y yo lo hago en varios talleres también, la importancia de cultivar las habilidades compasivas y el entrenamiento en meditación compasiva para ser más, eh, para tener más bienestar y, entre comillas, ser más felices, ¿Sí? Eh, no sé si tengan alguna pregunta con esto si ¿Sí? Eh, sí. no hay tiempo ahorita desafortunadamente esto ha volado el tiempo que tenemos en, para esta clase, no, no hemos podido hacer tantos ejercicios, tal vez si sí, antes del parcial queda tiempo eh, la próxima semana eh, les hago un ejercicio de, de meditación compasiva de 10 minuticos como para que se desactiven un poquito y vean a qué me refiero y ¿no? eh, se sabe en este estudio, por ejemplo, que se hizo eh, que 30 minutos diarios por dos semanas de meditación compasiva modifican el cerebro de forma duradera, haciendo y todo esto hizo que las personas se volvieran más altruistas, donaran más, se preocuparan más por los demás, sintieran que su vida vale más la pena y que cooperaran con otras personas. ¿sí? Todo esto pues activó más la, el, el, el sistema de recompensas. ¿Sí? Y hace que las personas perciban. Incluso hay un capítulo del, li del libro social de, de Matthew Lieberman que dice, el título es como, eh, la honestidad sabe a chocolate. ¿Sí? Porque para, pues, cuando uno realiza, cuando uno coopera, dona y es honesto, esto hace que el cerebro funcione, eh, sea recompensante para nosotros y para nuestro cerebro y funcione de una forma mucho más saludable, ¿no? Mientras que la deshonestidad, ver a personas que hacen conductas deshonestas, eh, genera activación de los circuitos del desagrado, del asco, ¿sí? Eh, y pues todo esto tiene que ver con, con, este, con sus componentes de empatía, ¿vale? Hasta acá antes sería ver lo complejo que era la empatía. Vamos a dejar hasta acá la, la, los componentes de mentalización, de la empatía, de teoría de la mente y de autocontrol. Ya lo vimos en funciones ejecutivas, los componentes de, de teoría de la mente los dejamos para el siguiente tema, para la siguiente clase, cuando veamos propiamente teoría de la mente. Entonces, para la siguiente, ¿listo? María Alejandra, cuéntame, antes de cerrar. No, termina, no, termina, termina. termina, esto, termina. Digo, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿Pero es alguna pregunta sobre el tema? No, señor. Ah, bueno, entonces, acá cierro.